¿En qué tiempo te envían el pasaporte con la visa una vez aprobada la entrevista? Eh, entonces, eh, usualmente puede tomar eh, dos semanas aproximadamente. Eh, obviamente, también depende de, de tu caso, ¿no? Si tienen algo adicional que, que pedirte, eh, o eh, también depende, pues, con la, con la embajada con la que estés eh, con la que estés de trámite. Pero lo, lo regular son dos semanas aproximadamente. Y también la compañía de servicio postal claro. de tu país, sí. qué tan también eficientes son, porque luego son más lentos en unos países que en otros. Sí, ¿no? correcto.